Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy vamos a estar viendo lo que son eh, Este video básicamente que es Noticias desde el frente del mes de abril. De April. Y aquí está la señorita Hitomi Que nos va a mostrar un poco lo que se viene De la 1.16.1 mal que ya se terminaron las ranqueadas No habrá chiste y o no 2.79 Pero esos crumban y foch Ay, Y encima todo por ese cazatanque De De mierda de vacío Saludos, gastadores compulsivos de créditos Abrió será terreno de pasó, pruebas Para mira. lo que está por venir Pero además de eso, marca 11 años Desde que World of Tanks cruzó el charco Y llegó a nuestro continente Si quieren descubrir un poco De todo lo que tenemos preparado Acompáñenme en una nueva entrega De Noticias desde el bueno. Frente se caza tanques de mierda La actualización 1.16.1 Llegará en la segunda semana de abril Pero mientras tanto, En la segunda semana de abril, ok O sea, el 14 de abril tenemos actualización 1.16.1 Así que vayan dejando espacio para En su disco rígido Sigan probando todo lo que traerán las pruebas Lo del tema de Comunes, como el nuevo contorno de los vehículos Que el evitará contorno. que más de un rojo apriete el clic Para tirar créditos a la basura Más de un rojo Solo recuerden activarlo esta nueva funcionalidad será más que útil en el regreso de línea del frente pronosticado para mayo. Sí, mayo. hicimos cambios al mapa de nieve y a las reservas, pero ¿a quién podría importarle eso cuando volvimos a nivel 8? ¡Aguante todo! ¡Aguante todo! Amigo, le faltó el amigo al final, estaba bueno. Escúchame, eso es un reclamo. Todos eh, los que me han bardeado en ese momento que decían, no, que está bueno que esté tier 9, no sé qué... Tier 8, papá. Lo que tenía línea de frente, soy un experto en línea de frente. Lo que tenía línea de frente era lo que lo hacía divertido, entretenido y bueno es que entrabas. En una batalla distinta a la random, que es todo, todo tier 8, 8 versus 8, todo el mundo, todos, ¿entendés? No había diferencias de tier. O sea, vos te cansabas, tenías las bolas llenas, estabas podrido, estabas harto. De tener que jugar las random, las aleatorias, por ejemplo, y que te toque siempre las. No sé, las partidas menos dos, o sea, ir con dos tier por debajo, vos siempre sacas 8 y salí con diez, con 10 perdón, y nueve, es un garrón. Bueno, entonces, a partir de eso, eh, decías, bueno, me voy a jugar a línea de frente, que me importa, total somos todos tier 8, entonces Hay como un poquito más de, de, de igualdad, por decirlo así. Hasta que me tiren los tier 9. Pronto llegará Cualquiera. una nueva oportunidad Malísimo. para ampliar sus arsenales, esta vez de la mano del pase de batalla. Pero, ¿cuál será el vehículo misterioso que tendremos como protagonista? Veremos si alguien lo adivina en nuestro Discord antes de que nosotros lo anunciemos o probablemente... Tiene una pinta de 16, 6 aunque seguramente no lo sé, pero... World Express ya sé, ¿no? lo filtre, lo que pase primero. World Express. A los nostálgicos del Wargaming del 2009 y fanáticos de los juegos de estrategia en general los espera el arte de la estrategia. Un nuevo evento que llegará pronto al juego, pero que ya pueden probar. Tienen todas esas cosas que uno quiere en las random Lanza cohetes, lanza llamas y Quilambo. lanza tomates al garage ah, y ¿Cómo la tienen con los tomates, boludo? También ¿no? mejoraremos el intercambio de vehículos Así que ahora... Sí, es verdad A nadie podría importarle menos Prosigamos sí, pues no. Bien, ¿qué les parece si vamos con otra ronda de respuestas? Bueno, vamos a hacerlo de todos modos Sancionados si así lo amerita, donde te velan. Donde te velan. Hola, Hitomi. ¿Se observa o sanciona a los jugadores reportados en las partidas? ¿Qué? En fin, hace poco publicamos un artículo que explica nuestra nueva política para investigar y sancionar manzanas podridas. Así que recomendamos leerlo con atención para hacer de World of Tanks un lugar mejor. Violaciones incluyen obscenidades, insulto o acoso menor. Acoso, discurso de odio, desmedido, amenazas de violencia. O sea, tipo, te va a cagar a piñas. Violaciones molestas que no incluyen ataques físicos directos hacia otros. Sí, está bien, pero eso no está mal. O sea, las reglas están, y estaban antes también. El tema es que después no pasa nada, ¿entendés? O sea, te empujan, terminas muriendo en la partida. Porque te empujan, bueno, eso sí puede ser. Ahí sí te, te dan. Pero tipo, puteadas y eso, mandabas el ticket y... Después le sigues al chon y al otro día seguía jugando, jugando, y al otro día seguía jugando, y al otro día seguía jugando Y así te das cuenta que no pasa nada, entonces... No pasa nada ¿Nerfear la 4005, Draco? Draco2-2 Dice, hola Hitomi, ¿qué tan probable es que nerfeen la potencia de fuego de las FB4005? Que te destruye de un solo tiro, desequilibra mucho las partidas yo no comparto la visión del señor Draco Sí la respeto porque es una opinión como la de todos Tan valiosa como la de todos No, parece que una 4005 desequilibre una partida Realmente Primero porque es, tiene una precisión horrenda Sí, te mata de un tiro Pero si, si estás regalado Si te mata de un tiro porque tal vez Posiblemente es una posibilidad Puede que sí, puede que no Pero tal vez no estabas en el mejor lugar con el tanque adecuado Puede ser eso eh, pero digamos que te mate un tiro no significa que, que, el, que des, desnivele la partida, porque en cuanto disparó lo ven todos. O sea, tenés 0.00001 de camuflaje, con lo cual cuando disparás con un cañón de 183 milímetros, te van a ver todos. Más todavía ya le destruimos la puntería y el apuntamiento. Por eso retrocede peor que un caracol. Y el nerfeo al HE le quitó lo último nude friendly que tenía. Encima es de cartón corrugado. El One shoot es lo único que le queda Y no sale así como así Si hay uno enfrente, solo es cuestión de Prestar atención te lo, dijo, o sea, te lo dijo ella, o sea, presta atención Tal vez estás mal ubicado Si realmente te pasa eso, que puede pasar Digamos, sí, a ver, yo estoy con la 4005 Y sé que del otro lado hay un medianito No sé, yo qué sé, un liopar que anda por ahí Hasta incluso, no sé, lo que sea Un medianito por ahí, bueno eh, Si es alemán mejor todavía porque son más blanditos Pero, eh... Es que si no, no le queda nada, boludo. Si, ¿qué quieres que pegue? No sé, por ejemplo, que pegue 600 para recargar en 20 segundos. Ya no sé, la 4005. Para eso directamente... Yo creo que otro nerfeo más, a la 4005, ya directamente saquenla ahí, listo. Para mí, ¿no? Es un deseo personal de Lightning, pero... No... ¿Qué dice de Lightning of Sinaloa? Dice, hola Hitomi, ¿habrá más colaboraciones de anime? ¿Cuáles? ¿Cuándo? No sabemos aún. Además, sacando a Gup, no hay realmente muchos animes que traten específicamente sobre tanques. Aunque... Goop, Gears, un Panzer, ¿no? Bien podríamos usar al Nameless y el Edelweiss de Valkyria Chronicles Que en teoría ya están en el juego mm, ¿a ustedes qué les parece? Irónicamente, Desminle y hasta Hola Hitomi, dice Desminle Hola Hitomi, ¿cuándo vamos a ver pizza para los tripulantes italianos? Ah, como comida Hasta donde sabemos, el ejército de los Estados Unidos es el único que incluye pizza como parte de sus raciones Así que Italia seguirá fiel a la tradición de la pasta Los domingos tiene mayor bonus Está bien Mega en... Pará, ¿qué dice? Mega Magner dice Hola Hitomi, es mi idea o se les olvidó sacar ese tanque pesado japonés de tier 8 que seguro tienen por ahí Pregunta persistente dice. Entendimos que te importa tener un tanque pesado japonés de nivel 8 <risa> Pero fuera del nameless no hay ningún otro sin implementar y mucho menos alguno en desarrollo. Y tu respuesta ya la tuviste. Toro, 1999, Titanium. Hola, mi buenas. ¿Cuánto falta para que llegue línea de frente? Se toro. Hay la tuya está por... ¿Qué pasó con En Camino a...? Por llegar, Charlie. Hasta la próxima. ¿Les cuento un secreto? Quizás hayan notado que estuvimos ocultando información codificada en el video. Cada pedazo que descifren les dará un código muy limitado. Así que apúrense si quieren que sean suyos. No sé, no, yo no casé un fullo. Como siempre, no, parece eso Los soy Los que estuvieron para... preguntando todo el mes qué sucedió con Encamino habrán estado felices de verlo de regreso el 20 de marzo. Aunque quizás la sonrisa se les borró rápido cuando vieron que el protagonista era el AMX-54. <ríe> en cualquier caso, solo digamos que hubo algunos problemitas y que por ahora no volvemos con la programación habitual. Bueno, casi. Porque para compensar un poco Pensó las francés. cosas, el 5 de abril podrán ponerse en camino a dos vehículos en simultáneo. Al Leopard 1 y al bueno. T110E4, que no casualmente son protagonistas en el pase de batalla. Sí, sí, pueden eso. esperar algo parecido para el 5 de mayo? Sí, el 5 3. de mayo, no 20 de abril. ¿Una pista? Sushi y pizza. Comenzamos el... Sushi y pizza. Japón, Italia. Es con un desafío de fin de semana, aunque es más bien jugar apenas mejor que un bot por algunos consumibles premium. Del 8 al 12 celebramos el cumpleaños de World of Tanks en las Américas con muchos descuentos en crédito. Del 8 al 12 de abril, estén atentos, chicos, porque va a haber descuento, va a haber cositas de oro, interesantes. Drops y mucho más. No, no lo confundan con el aniversario del juego, que es en agosto. No, no, no, no. De, de, de what en las Américas, acá en Latinoamérica bueno, en América total. El 18, celebramos Pascuas con más drops Una cacería de sheriffs y misiones por personalizaciones La buena noticia, casi todas pueden venderse por créditos Del 22 al bueno, 25, bien. el operador de radio espera afuera Mientras los demás tripulantes disfrutan de la tripulación es crucial y del 29 de abril al 2 de mayo, los clickers Fíjame. siguen celebrando, porque pueden sumar experiencia a montones contra esos nuevos shiften que invaden las random. Y no olviden el concurso de arte. Ahora que la Liga de Latina la fraude, está de regreso y en plena marcha, aprovechen del 8 al 30 para enviar sus creaciones con blindados en eventos deportivos. ¿Y cómo es eso? Imaginen, por ejemplo, tanques corriendo una maratón o jugando a las pulseadas con sus cañones. ¿Ya tienen su inspiración? ¡Entonces manos Buenas a la tubias. obra! ¿Y las ofertas del mes? Bueno, digamos que desde ahora las mantendremos en secreto. Así que querrán revisar el portal de tanto en tanto para no perderse ninguna. Qué raro eso, ¿no? Que las hayan dejado así, en secreto. ¿Por qué será? Como era de esperarse, el código de este mes va por los 11 años en las Américas. Código. En continente rasa. Y como siempre va acompañado de unos jugosos alquileres para todo el mes. el mutante, No sea. querrán perderse del placer de recibir cariño en forma de HE en ese burrasque, Desperdiciar el doble tiro del 703 con dos rebotes mágicos o errar absolutamente todo con el bisonte y quedar indefensos. Y si no canjearon el código del mes pasado y todavía no concluyó marzo para cuando estén viendo esto... ¿Qué están esperando? Con el de este mes, esos seis días de Premium pueden ser todos suyos. ¿No los invade la nostalgia cada vez que cumplimos años? ¿Acordarse no. de esas primeras sensaciones con el botsito? Una mezcla entre no entender absolutamente nada, a muchos aún les pasa, y divertirse solos o con amigos mientras revienta el acero. Y a todo eso y mucho más, dedicamos el siguiente concurso. ¿A ver? Ya 11 años de World of Tanks en las Américas. ¿Recuerdan cómo era el juego antes? Esas físicas inexistentes, esos gráficos de Play 1, ese matchmaker, esa artillería, la munición premium solo por oro... Mucho ha cambiado en World of Tanks Desde que apareció por primera vez sí. Algunos cambios fueron grandes aciertos Mientras que otros mm, eh... ver, sí, boludo, En marísimo. fin Si pudieran regresar una sola cosa De World of Tanks de antes al de ahora ¿Cuál sería y por qué? Esta vez 11 afortunados se llevarán Un premium de la Una pregunta, ¿no? Que Si podrías volver algo atrás Que ahora no Que ahora no te gustaría que se haga No sé, tendría que pensarlo mucho Y lo se puede ser, boludo los, los, dejar los ligeros, lo que son tanques de verdad. Pantalla: un ganador por cada año desde que estamos en las Américas. Recuerden incluir en su comentario el que les gustaría llevarse. Además, 20 jugadores se irán con mi premio especial. No olviden su nick, tienen tiempo hasta el 15 de abril. Bien. Y no vale poner más de una, así que piensen bien su elección antes de participar. Recuerden que si el RNG los bendice con su gracia y no dijeron cuál tanque les gustaría, el odiado llamado todopoderoso decidirá por ustedes. Les amo a todos, que tengan un hermoso abril. Bueno, hasta ahí el video de hoy, chicuelos. Eh, bueno, básicamente las novedades que ya un poco sabíamos, que un poco teníamos en cuenta. Eh, piensen que se viene en camino A del Leopard y del Tito 4, del t 4 Se viene el tema de la actualización eh, a mediados del mes de abril, el, la segunda semana, dijo así que alrededor del 14, del 15 tenemos que tener la actualización con eh, las, estas nuevas mecánicas de ver el contorno de, lo, de los vehículos. Eh, se viene línea de frente con algunos pequeños cambios en los mapas, en Crashware especialmente Y muchos códigos, se viene el tema de, eh, el tema de los, los 11 años de WOT 11 años, me comí la S de WOT en las Américas también, así que canjeen el código eh, Y bueno, un par de cositas más que seguramente van a venir Pero que estaremos ahí al, al pendiente También va a estar la Liga Latina, así que bueno, está la Liga Latina Bueno, este mes es un mes bastante movido en WOT, así que nada, eso Espero que les haya gustado, que los eh, haya informado un poquito de lo que se viene. Los quiero mucho. Muah, cuídense. Recuerden que estamos todavía abajo en la descripción. Haciendo el tema de votación Por el tanque latino Bien, eso lo seguimos manteniendo Hasta acá, seguramente hasta fin de año Vamos a seguir juntando, recolectando eh, Las firmas de ustedes Para poder presentárselo después eh, a World of Tanks A ver si nos dan un poquito de bolilla Un poquito de bola Bueno chicos, ahora sí, besos, me despido, cuídense Que tengan un hermoso día Un hermoso mes y una hermosa vida Nos vemos, chau chau